Hola, soy Claudio, y hoy vamos a ver cómo eh, descargar e instalar el GIMP. ¿sí? Eh, para eso vamos a ir a la página de Google, esta es la página de Google del día 19 de abril, por eso es que está, vieron que Google a veces cambia el logo. Y simple pone, simplemente ponemos GIMP. Le damos un Enter. Y la primera opción que aparece, que dice http .es", .es quiere decir que es en español. Ahí vamos. Nos aparece esta página. De ahí vamos a la opción que dice descargar GIMP. Acá nos, nos aparecen las cuatro opciones para descargar. ¿sí? La que generalmente nosotros usamos es la de Windows. Pero si estamos usando una Macintosh o estamos usando Linux, o queremos usar un GIMP portable, o sea que esté instalado en un pendrive, se pueden descargar también. A nosotros nos interesa la de Windows. Entonces hago clic acá. ¿Sí? Me aparece esta ventanita diciendo que va a bajar esto, que ocupa 224 megabytes esta versión, la 2.10.12. Y le doy guardar archivo. Generalmente yo lo guardo en descarga, ustedes pueden des guardarlo donde, donde quieran, ¿sí? en la carpeta de descarga de Windows. Le doy guardar y empieza a bajar. ¿sí? Yo estoy usando Firefox, así que acá se ve cómo está bajando el, el archivo. Obviamente va a decir que me va a tardar, con mi conexión lenta a internet, va a tardar 27 minutos. Así que voy a poner en pausa esto y después eh, este vídeo y después seguimos. Bueno, acá vemos que terminó de bascar el, el archivo. ¿Sí? Eh, ya le dije, esto lo estoy haciendo desde el Firefox. Y si fuera, por ejemplo, otro navegador como el Chrome, aparecería acá abajo la descarga. ¿ah? Eh, para poder, este ya bajamos el archivo para instalar, ahora hay que ejecutar el archivo para instalar. Para eso podemos ir a hacer clic acá y decirle abrir archivo, o vamos a la carpeta donde lo descargamos, vamos a descargas, y como yo tengo un montón, porque soy un tipo muy ocupado, voy a ordenarlo por fecha. Entonces acá lo tengo, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? voy a eh, hacer doble clic esto siempre en el, proces el proceso obviamente para windows ¿sí? los que tienen linux o macintosh el procedimiento tiene algunas diferencias pero como en este curso estamos apuntando a los que tengan windows eh, lo estoy haciendo todo sobre windows eh, cualquier cosa eh, me preguntan y, y les doy las indicaciones para los otros sistemas operativos. Hacemos doble clic. Entonces decíamos sobre el archivo. Pienso un poco, medita me mmm, Dicen, no mmm, lo instalo, no, no lo instalo. ¿Qué tengo ganas de hacer? Y finalmente apar aparece esto. Eh, puedo instalarlo para todos los usuarios. Que es lo que recomiendan. O no puedo instalarlo para mí solamente. En este caso es lo mismo porque solamente yo uso la máquina. Pero en el caso que estemos usándolo para... Y en el Windows tengamos varios usuarios definidos. Le damos instalar para todos los usuarios. ¿sí? Entonces lo que va a hacer es... Me va a preguntar... El Windows me va a preguntar... ¿Estás seguro que querés permitir que esto... Que no es de Microsoft se instale? Le digo que sí. Vamos a minimizar esto. Dice, seleccione el, el idioma a utilizar. Obviamente le voy a dar español, salvo que alguno tenga ganas de experimentar con algún otro idioma. Hay un montón de idiomas, ¿sí? en ruso, en inglés, en alemán, lo que sea. Le damos a aceptar. Aparece esto. ¿sí? Estamos instalando la versión, eh, dijimos, 2.102, creo que era. Eh, a ver, 12, la 2.10.12. Eh, aviso, ¿por qué? Porque eh, la, la imagen que nos aparece o, o algún botoncito que nos aparece puede cambiar. ¿sí? O si están instalando una versión vieja también. Hacemos clic acá en instalar. ¿sí? Y comienza la instalación. todo eso se va instalando en el sistema seguramente voy a hacer una pausa acá porque va a tardar un ratito tengo una máquina no tan nueva y con no mucho espacio en el disco rígido bien terminó de cargar y ahora me dice completando la instalación el programa completa la instalación a clic en finalizar para salir del programa de instalación o sea el procedimiento es muy parecido Casi seguro idéntico al de la mayoría de los programas. ¿sí? Son una serie de, de pasos por ventanitas y después ya está. Hay algunos programas que dice, bueno, va a arran eh, quiere arrancar el programa. En este caso no me dice nada. Le doy finalizar. ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es ver si está instalado. Entonces, para ver si está instalado, no me puso un icono en el, en el escritorio. ¿tá? Así que lo que voy a hacer es, voy a ir al botoncito de inicio. Y voy a buscar en la G de GIMP. Acá está. Hago clic acá. Y debería arrancar. La primera vez tarda un cachito en arrancar. Porque va a cargar un montón de este, archivos. Fíjense que acá ya está buscando archivos de datos, pinceles. Y acá hay una barrita que va indicando cómo va cargando. Después ya no tarda tanto en cargar. ¿sí? Pero es un programita pesado. ¿sí? Ajustes prefijados de las herramientas. Acá están los añadidos o las extensiones, ¿sí? o los scripts. Bien. Y eh, acá ya aparece el programa. Para en otro video vamos a ver la interfaz. Pero les quería comentar una, una cosita. ¿sí? Eh, es posible que cuando lo instalemos nos aparezca así el programa. O sea, la ventana principal, la ventana de la caja de herramientas, la ventana de capas y pinceles, o sea, las distintas partes adicionales del programa, la, la ventana principal está, pero aparte de las distintas partes adicionales del programa van a estar como carpetas, como ventanas este, flotantes. ¿sí? Hay gente que se siente muy cómoda con esa opción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ocultar estas ventanitas y maximizar esta para que ocupe toda la pantalla. ¿sí? La, la, la ventana principal donde se está trabajando. Yo soy medio chapado a la antigua y en mi caso no me molesta un poco esto de andar corriendo ventanas a cada rato. De acuerdo al gusto de cada uno, si, eh, si les gusta así, lo dejan así. Pero si quieren cambiarlo, van al menú de ventanas... Y hay una opción que dice modo de ventana única. Entonces ahora lo tenemos todo en la misma ventanita. ¿sí? La barra herramienta, la banda de capas, canales, rutas, deshacer. ¿sí? Y los menús, obviamente. Ahora después, en otro ya digo, en otro video vamos a ver cómo es la, la interfaz. Sí, y vamos a ir viendo las distintas herramientas que son muchísimas en comparación con lo que estuvimos viendo en Inkscape. Pero también porque los trabajos que se hacen son bastante más complejos en algunos casos. Bueno, hasta el próximo video.